Chile es la meca de los deportes extremos. Es una experiencia única y que te cambia la percepción para siempre, creo yo. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando. Es un lugar donde está todo para ir a descubrir. Tiene murallas que ningún escalador todavía ha subido. Siempre te va a sorprender. Patagonia es un diamante mundial del deporte outdoor. Tenéis grandes cerros, glaciares gigantescos. Toda esa agua se transforma en ríos gigantes que dan vida a todos estos valles llenos de naturaleza, de bosques milenarios. Uno puede explorar desde muy adentro del continente y salir entre glaciares hacia el mar. Muy bonito. You have all these options in this crazy place. It's really extreme, really beautiful. It's the land of adventure. If someone's looking to go explore, volar, el sacar un poco los pies de la tierra, es difícil de explicarlo. Creo que hay que atreverse, vivirlo y así poder llegar a sentirlo. El biombo geográfico que tenemos, los vientos que predominan en este sector, hace posible la práctica del Parlamento en los 365 días del año. Las del norte de Chile, lo que más me fascinó fue la geografía, porque ondas también tiene mucha energía, y vi de tiene tu vaso de izquierda, de derecha, y que es súper constante. Simplemente es perfecto. Chile es uno de los países con más oleaje en el planeta. Y en Pichilemu, principalmente la playa de Punta Lobos, que es una punta que se mete en el mar, genera que se formen olas de hasta 10, 15 metros. Hay veces en el año que esta es la mejor ola del mundo. diría de que Chile, para esporte y aventura tiene un potencial infinito. conectado con la naturaleza este nivel. Venga a Chile a compartir y a conocer este hermoso país.